Hey, hey, ¡Hey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. No, ya en plan verdadero, primines, bienvenidos al video de esta semana. En el video de esta semana te voy a hablar de algo muy especial, del nombre de nuestro canal, nuestro nuevo logo. Empezamos por el nombre de nuestro canal, nuestro canal es El Latinol, es la unión de Latinoamérica con España. Yo soy lojano, soy ecuatoriano y vivo en Sevilla, España. Y al conocer aquí a muchísima gente latina, no solo ecuatoriana, pues decidí unir a todos en un nombre. De allí la hace Latinol. la ñ Instagram no me la pudo registrar, entonces quedó como latinol, el latinol. Esa es la historia con la intencionalidad de darles un mejor contenido pues nos estamos capacitando más y por eso hemos hecho el cambio de nuestro logo también de nuestra intro y de nuestra otro. pero bueno, ese es otro caso que les hablaré en otro momento seguimos, eh, insisto en que este logo es muy especial porque en él han participado personas risueñas, inteligentes muy orgullosas de sus raíces Sí, los primos bueno, también tengo el orgullo de decir que mi papá fue el que también me colaboró con la idea, con sus dibujos, que se los voy a mostrar a continuación. Sinceramente, hubieron dibujos que también realicé yo con estas manos, pero es mejor no, no mostrarlos. Como número 3 quiero hablarte del significado ya específicamente de nuestro logo. <ríe> ¿Qué significa esta señal? Pues te quiero comentar que tanto el dedo meñique como el índice están apuntando hacia arriba. Que significa una actitud positiva, una actitud de fe, una actitud de esperanza. Y los siguientes tres dedos que son el pulgar, el anular y el medio. Significan unión, amor, ese cariño que todos hacemos de familia. Y te preguntarás también por qué elegimos una mano. Pues porque una mano siempre representa muchas cosas y es gran parte de nosotros. Entonces siempre en nuestra mano va, va a estar eso y, y va a ir directo a nuestro corazón. Todo, todo mensaje que hagamos será de todo corazón. Bueno, well, tendrás un contenido muy variado, la verdad. Me gusta siempre mostrar eh, temas de cocina, temas de la ciudad de Sevilla donde resido, temas un poquito más familiares. Me gusta bastante el buen humor, los chistes. De hecho, fue así como empecé en Instagram. Bueno, eso más, más el apoyo de la familia, pues creo que, que es un impulso. Es, es bastante bonito sentirte inspirado. Así que también envío un saludo a todos mis colegas youtubers. Eh, con nuestro canal ya llevamos alrededor de tres años. Hay momentos en los que hemos sido más constantes y hemos visto resultados. Este año también tenemos la intención de, de hacer eh, un, un gran trabajo, un mejor trabajo del que hemos realizado. Así que para todos mis colegas youtubers de este tiempo que los he conocido, les envío un abrazo. Espero también pronto poder eh, eh, hacer un video mencionándolos y recomendando también sus canales. De hecho, se me vienen a la mente canales como. Sí. La verdad se sorprenderían de Emilio, quien es el que lo lleva. También el profe Felipe Saldarriaga, Pipe Song, gente que, que hace unos videojuegos muy buenos. La verdad que es un contenido bastante bueno. Becasi también, otro loco de las aventuras, amante de los animales. El Julio López y nos vamos hasta Guatemala. Guatemala también. Ah. Hasta aquí nos trajo el río. Y yo sonrío. <risa> Recuerda, sonríe que la vida es bella porque tú estás en ella. Hasta prontito, Primines. Cuídense mucho. Pórtense bien. Oye, el Atinol. Suscríbete. No lo dudes más. Regálame un like. Suscríbete. No sé si te voy a explicarlo, pero en ocasiones sí hay personas que, que a veces no entienden lo de Primo lo de Primines. Pues para mí mis primos son muy especiales. Eh, en su momento se los dediqué a Cristian y a Vero, que fueron mis primos con los que me crié. Y ahí dije, pues para mí la, la gente de, de YouTube eh, no van a ser mis hermanos, sino van a ser mis primos. Eh, gente que, que de verdad fue es como que fueran tus hermanos, pero no lo son, pero igual son personas muy, muy especiales. Así que un abrazo para todos los primos. <ríe> y ya Primines fue un... Un toque por, <risa> por darle algo de, de chispa.